Hola amigos de YouTube, soy renzo 234. Yo soy fanático de los videojuegos de peleas de Tekken He jugado el Tekken 5 y el Tekken 6 emulado en la PSP Y bueno, estos son mis juegos favoritos que he tenido así nomás para mi PC Y bueno, y, y me encantó el personaje Jin, mi personaje favorito del juego Ya sé que es un chico muy buen y muy peleador y hasta que este, este hasta que se transforma en esta monstruosidad peligrosa Llamado Devil Gene Y bueno, ya está, bueno Ahora voy a ver los videos más raros de risa llamado... Del canal llamado Kazuya Sí, Kazuya Porque es un canal de... Es un canal de YouTube más pelotudo sin sentido Que hacen cosas estúpidas Pero es lo bueno que hacen gameplays y más pero bueno, voy a ver el primer video más pelotudo también llamado Tekken 7 in a nutshell. Está en inglés, pero igual lo voy a verlo. <ríe> Listo para la risa. 3, 2, 1. Bueno. <ríe> bueno. <ríe> <laughs> yes, Kazia, I killed your mom and I feel very, <laughs> Ma very bad. Bad? Mm, hey, Hachi. My- mm, it's <laughs> time for me to end this, Kazia. Well, <laughs> I don't think so, Hachi, you killed my mom. Oh yeah? What are you gonna do about it, you- DO- <laughs> <laughs> <risa> That's what you que Hachi, por my my mi papá! ¡Matar a mi my daddy because I now exist in the story. Here I come, Kazi. What? a What? what? <risa> no puede ser bueno a okay. Okay. Uh, eh, el diablo Jin eh, muerde a Kazuya. Perdón, perdón, por la risa que me di con este video. No. No puede ser, que estupidez total que hace este canal tan raro sin sentido ¡Oh! Ahora voy a ver el, el famoso modelo del juguete de jean hecho por Storm Se ve lindo Precioso What qué qué qué qué qué qué es un escrime de scary maze de acá sin gritar con esta cara de muñeco no tiene sentido ah oh, vamos a seleccionar uh, otro video okay Kazia, why is it raining so much huh? because the weather sucks really weather sucks why Get over here. <risa> y, y Scorpion ha asesinado a, a, a mi hermoso G. y gritó como una puta mujer. Voy a ver eh, el nuevo hijo de Kazuya. Yo what up cliff Throwing fam. Es tu boy Mishima y estoy aquí con mi nuevo hijo Kirby. ¡Kirby! ¡Él es mi nuevo hijo! ¿Qué? <risa> <laughs> bueno, ahora, uh, oh, <laughs> vamos a ver si este. Vamos a este hermoso. <laughs> uh, hi, I'm Storm Collectibles Jin Kazama. Look at my ¿Qué? Hi, I'm Storm Collectibles Jin Kazama. Look at my Ahora vamos a ver, Kazuya come un limón Lemon <risa> Pero ¿qué? <what>? Lemon <risa> No tiene sentido Ahora vamos a reaccionar a este video Sí, he comido Taco Bell Yeah, I eat Taco Bell What? No tiene sentido. No tiene sentido esta mierda. Después de esto voy a ver un remix de esta canción sin sentido de The Weeknd. No me bloqueen copyright porque solo que es un video reacción. What? Y esta es la de Sans y versus papayos cantando la música de Wake Me Up. <risa> ¡Wow! ¡Un djinn! No tiene sentido estos videos. Bueno, fue bastante aburrido mi reacción. Pero igual, gracias por ver el video. Suscríbase, dale like y toca la campanita para más videos graciosos y sin sentido que son cortos. Hasta luego.